Bro, tú eres catalán, bro ¿Qué es esto, bro? No tengo ropa ahora Literalmente, Atax ha pasado el bando de los buenos, chavales Ataque-renta sí, sí, Chavales, este es el Real de Madrid Bro, ¿y qué opinas de la despedida de Messi, bro? Yo solamente puedo decir que Messi Es verdad soy el PSG ahora <risa> En verdad no le gusta el fútbol, chavales <risa> Que no mienta, chavales Chavales, aquí tenemos al mejor hito de España Adri Contreras Bueno, hablar del otro Del otro máquina. El otro máquina, Loris, Méndez Segovia ah, Hostia sí, Me estoy lavando los dientes Pero que tardas más que un lavador, tío Mira, es muy pesado Te voy a matar Literalmente ¡Wow! Esto es lo que pasa siempre cuando ataque y los compas Pero es que es que no se puede hacer esto, bro La camiseta del Madrid Y... Borsa Barça, <risa> Qué locura, bro. Borsa Barça Borsa Madrid. A la Madrid, hermano. <risa> Vamos a ver la que Plex Flex, chavales. Pues, pues realmente, Flex es un destructor. O sea, Flex para todos es un destructor. Madre <risa> la cama, bro. Estoy teniendo que utilizar los mascotines de ayer. Ahora, no, no. tardas mucho. No te cuentas. Me está dando pereza sacar los mascotines y copiar los que tenían en el chulo de ayer. O sea, ¿qué eres? Yo te ¡Vamos! ¡Vamos! Corta, bro, corta. Impos. Bro, es que a mí te lo dice a toda la gente, bro. ¿Plex es muy lento o no es muy lento, bro? Muchísimo. Pero, no para, chicos. Es pero, que literalmente... No, chavales, yo soy un overthinker. Overwatch. Overthinker. No, chavales, literalmente Plex para lo mejor que es es para los vídeos, sinceramente. Soy un overthinker. Pierdo el contacto. que con ¿eh? Pregunta, eh. Todo lo que pienso, pierdo el contacto, con bro. La y palomo, eh Hostia, está guapa, eh Hombre, de sí, los ángeles De ángeles, you know Tira la mochila ahora Toma, Dani, guarda 13 calcetinkers, pareja de... ¿Me puedes hacer la cama, por favor? No puedo, ya estoy cansado Por favor Por favor, voy a y si no queda mal, por favor ¿Cuándo me paras? Llevo dos horas cansándote. Por favor, la cama, soy... ¿Dos horas? Parar? ¿Sí, Brota, ¿qué haces, no? bro? Estás loco, Por por favor, por Me parece una puta locura que no me hayan esperado, tío. Estoy ir al chino porque hoy voy a grabar una cosilla. Y no me han esperado, tío. Qué locura. Pero Katak lo que más le renta es esto. Le puede rentar un montón. Eh. ¡Abrime! ¡Abrime, guacho! ¡La ¡Puta llave! ¡Dios santo de mi vida! <risa> En esta casa no llaves chavales. Bro, qué locura, bro, qué locura, bro. Qué, ¿Qué, es eso, bro? qué locura, bro. ¿Qué es eso. ¿Qué no es lo es sé, eso? bro. Nadie lo sabe, bro. Nadie, ¿Nadie lo sabe. Ahora verás, bro. Ahora verás. Pero es una ahí? caja, ¿no? Bueno sí. Qué locura, bro. Qué locura, bro. Nah chavales, ahora entenderéis por qué hay una caja y por qué Adri es Y el de caja y caja, Japa. ¿La entendí? Uf, insertar blanco y negro. A ver Tiene Adrián, ¿qué la eliges? No sé, bro Este sí. mismo ¡Uuuh! Uh. ¡Ah! Lucha, bro ¡Dios! <risa> <risa> bro, ¡Qué locura, lo vas, bro! bro. Es Son bro! ¡Qué asco, bro! <risa> ¡Qué, asco, bro. Qué <risa> locura. ¡Qué <esa> <risa> <risa> ¡Qué locura! Chavales, mirad al pobre gatito, tío Gatito, tío mm. Mis dibujos, qué buena, qué buena, mis dibujos, qué buena. Fregatito, bro. Mira, no lo Mira, la gatita, la a cazar ahora. <risa> Chisima, chisim oh, sí, ahora Muchísima, muchísima. A ver, chavales, vais a presenciar la paliza del siglo. Vale. Si sí, okay. nos apostamos a doble pues va, Una colleja, Una colija, bro. a ah, la más, vamos claro. a Un partido serio, ¿sabes? Sí, pero un partido serio, tú 100 pavos, reales. A ver. No digo ya que no, pero si nos apostamos, 100 pavos reales, quiero 3 sets. Me juego 100 pavos. Perfecto, bro, pero vamos no la puesta en Vale, punto de vale. Dios ¡Qué liadita! Adri, bro. tenía que y que se Sí, 3-2, qué locura. ¡Oh! 4-2. ¿4-4, no? Sí. 6. A 6. ¡Oh! 5-4, match point para Arta. ¡Y ganador! ¡Adrián! ¡Abasta! Está yendo ardor el dinero. ¡Qué locura! Aquí, la boca. ¡Qué boca! ¡El dinero mayor! ¿Cómo ganar 100 pavos en 5 minutos, bro? Sí. Mucho. ¿Quieres ser tu propio jefe? Adrián te lo explicará en 5 minutos. Tío, fuera coña, veniros, tío, porfa. Bro, veniros, por favor. ¿Dónde? Tengo un reto para vosotros, bro. Bro, lo ha hecho toda la casa y vosotros no, en serio, bro. ¿Lo ha hecho toda la casa? Toda, bro. Sí, Loris y Adri sí, bro. Sí, me ha puesto 20 pavos. Sí. ¿Sí? ¿Súrate? Sí. Baje, si me dan la ¿Eh? ¿Cómo? Abran paso, no me la miren ¿Payazo? payaso ese booty, tío, bro. <ríe> Vamos bro ¡Oh! Necesito que no mires ¿Dónde no mires? Venga, da para atrás Atrás, atrás, atrás Muévete para acá que te vas a ver con la encimera en la cadera, bro Ponte por aquí detrás Vale, ya puedes abrir los ojos ¿Ves la caja? A ah, ver esto... Hay dos pajitas Tienes soja, Monster en el otro lado. Bueno, literalmente la soja me da mucho asco. Pues. No mires. Bueno, Attack se lo voy a cambiar. Porque ya he visto Attack todo. Sinceramente se lo voy a cambiar todo. Tengo soja y tengo red pulver. Voy a beber una de las dos. ¿Cuál beberá? ¡Ah! Vale. Es que tengo ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Qué perro! Qué locura, <ríe> qué locura, bro qué locura Atac, te rías tanto que no, te toca, no, toca, a, ti, te toca ¿sí? a ti, bro Te toca a ti, bro Te toca a ti Hemos cambiado de sitio o no, pero... Me los lugares, ya. Es que huelen a pajitas Pueda <ríe> plástico. Derecha, izquierda Vale, voy a ir, eh. Conociéndote seguro que le has cambiado así ¿Seguro? aquí no estará el bueno, así que voy a ir aquí <ríe> No, qué perro, bro. Uuuuh, está bomba, eh. <risa> bro, que es para el reto, que es para el reto, bro, que es para el reto. Puto ataque, bro. La goma chilla baja la ventanilla y el que está dentro soy yo comiendo chetos pandilla. ¡Tranquilísimo! ¡Qué coño! ¡Qué locura! Acabo de entrar diciendo La goma chilla baja la ventanilla y el que está dentro soy yo comiendo chetos pandilla. <risa> y está con chetos pandilla, bro, qué locura Ataque, bro, déjame un euro para la máquina, bro Porfa, tío No, bro Sí, tío, por favor Chetos no, bro, lo juro que luego te lo devuelvo ¿Quieres una gorra, bro? Posible, sí, bro ¿Tribe, déjame un euro tú <ríe> ¿Qué hace wow, un euro aquí, bro? Vale, vale chavales, vamos a intentar conseguir una gorra y me la quedaré para siempre Y Plex la perderá Porque es un... Vale, quiero... Quiero... La de Oliver Benji ¿Vamos? Vamos! ¿Eh, no, no, no, no. Vamos! No, bro, no! Yeah. Vale, tenemos aquí a Arta dispuesto. Dispuesto a hacer este reto ni yo nadie. Vale, bro, tú eliges derecha o izquierda. A ver, pero hay uno malo, ¿no? dos. Piense que hay uno con zumo sol y otro con virgen extra. <risa> hay uno bueno y uno malo. Sí. <risa> Bro, está muy que <risa> no se ven cabrón, me va a ver ahí. Bueno, es igual. Bro, venga, chupa ya de aquí, tío. Chupa, chupa. Vale, como mi abuelo me decía, siempre guíate a la derecha si estás en un laberinto perdido. Chupa aquí, chupa aquí, chupa aquí. No. ¿Qué es esto? ¡Te <risa> Ha ganado, bro, ha ganado. Corta, bro, corta. Vale. Bro, para, para. Yo no, no, no, no se lo Vaya chupa chupa. chupa, chupa. Chupadora, bro. Siete con tu tanque. Con ti, tanque. tanque. Yes. <risa> Qué cabrón Llamar a 60584 para que salga en un centro de acogida Vale, siguiente participante Yo soy, soy bro solo te digo una cosa Sé que ahora mismo estás un poco rayado porque ves una caja y dos pajitas saliendo Pero esas dos pajitas están chupadas por más gente No bro, todo el rato cambiamos todas las pajitas <risa> Bro, tiene más, tiene más, bro, tienes más. Nadie se ha quejado. Oh, ya, que okay, yo soy el único inteligente. No se cambia, no se cambia. Ya tenemos todo preparado. Vale, pero que supuestamente hay. A ver, en una hay una bebida buena y en la otra una bebida mala. Así que tú verás qué haces. A ver. Mm. Esto me huele a azúcar vastísimo Huele bastísimo azúcar y esto. Y esto... casi absorbes, cabrón, y esto No me huele a nada. Mm... Es que azúcar... Pero es imposible que huela desde una página, bro. Te lo juro, vale. Pero algo inoloro huele. En plan, el agua, por ejemplo, no huele y está bueno. Te voy a tirar por aquí. <risa> Qué locura. Qué locura. Bro, ¿te sabe a algo? En plan, ¿te oh, recuerda sí, a algo? Bro. ¿Te recuerda la salsa y ya te como. <risa> Ganado, chicos. Otra vez hemos ganado, somos los mejores. Sinceramente Plex, lo siento mucho, pero tío, eres uno que ha perdido aparte de Ruby. Te odio, bro.